¡Tainazo! ¡Sí! ¡Tainazo! ¡Ah! ¡Yee! ¡Uh! Ay, no, ¿Eh, hermano? ¡Bien, hermano! ¿Cómo está, hermano? El Corbin. ¿Qué le pasó al Deséptico. ¡Ah! Oh, estoy arreglándole la radio la wea. a la hueá. ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau! ¡Ah! ¡Esa rampa! ¡Bien! Sí. ¡Oh! de ahí, saltar ahí al tiro! ¡La hueá grande, weón! <risa> ¡Buena turbinita, weón! ¡Ya los días de mí bien, en ¡Está minutos listo! <risa> La raja la weá. Bueno, está bacán esta weá. Hoy está bueno, bueno. Son puras mesetas la tela. que estilo el pantra, Cuánta bonito. bonito. Este de es los más bacanes que he probado, yo creo. Acabamos de este adentro era <risa> para el paraíso era ah, el paraíso <risa> ¿A ver, me la mal? ahora entiendo todo hacemos hacemos saguito, no Nidman? kiko postaína kiko lo hemos metado rico yeah. Linda bandera, weón te acordáis cómo hace el manejo? el que practicamos en la isla hop hop oh. sin pedalear sin pedalear <risa> pero sin pedalear por nano bien pero más hacia arriba es ese movimiento en cada lugar que está el plano, te leváis, te hacía el lianito y después presionáis con la rueda trasera, la hacía el. que hablábamos ayer. Le hacía el palancazo para que la rueda trasera haga presión. Sin, ¿Sin pedalear. Eso. Buena. El chest va a tener un ángulo distinto. ¿Cómo Tenés que ir mirando para donde vais, ahí te quedaste pegado para adelante. Pero igual está fluyendo. Esta a fluir, lo estaba haciendo bien. <risa> Tenéis que ir mirando para donde vais. Decid si, oh, para allá. boom <risa> Está rico este pan, track oh, ¿Cómo hacer esta aquí <risa> Te metí una curva y te metí con esto, ¡Pum! salí, siempre mirando el un punto, el punto que viene, escúchame, Ahí. yo te metí acá, te metí acá, sí. arriba, mientras más arriba, porque ¿cuál, cuál es el dibujo, mientras más arriba, vos tenés que bajar, yo salí acá, y a veces con mucho más velocidad, porque estáis bajando de aquí para allá. Se lo dice el niño de la muleta, tenés que Ajá, creerle. Yo tengo más que estudiado. Métetele <risa> más cuerpo, ¿eh? tené cuerpo. Bien, nano. Voy a empezar a agarrar cada vez más velocidad. Pero dónde va y... oh. uh, La velocidad te distrae. Oh, Oh, esa va salió tremendamente mal weón bon. tiré demasiado suave weón bon. no sé qué me pasó dije oh va a girar sola y no giro nada <risa> oh, el medio rebote Ahí tiré el otro, no sé qué está, en qué estaba pensando. <risa> Yo nunca he tenido la oportunidad de una pega a meterle tanto trabajo de pump track. Siempre ha sido pump track por el día. Ponle, ponle, ponle. Uh. Uh. Oh. Bueno, man. va muy fuerte. Cacha. Bonito, bonito lo suyo, venga. Vamos a saltar un rato, por. Me Vamos a saltar, weón. Vamos a saltar, Bien. yo le veo Si, te puedes pegar siempre con la bici. Bueno. de ah, La cabeza para atrás. <risa> <risa> Pum, con todo. Te lleváis la ici contigo. Miráis para atrás y te lleváis el manurio contigo para arriba. A lo manual. Buena. 360. Ojalá que no me duela la weá. No me lo creí ni yo. No giré nada. ¿Lo viste en ese parado. Sí. Oye. ¿bueno, ¿A la Jose? A la Jose, sí. ¿A la José a la María o...? Aquí en el colegio. Oh, cáchate qué sí, estilo. hablando de ti la chiquilla. Ah, no te creo. La vez llovía. ¡Veamos los videos de Jimana. ¿De cabeza? No, no, no. Quiero ¿No? probar altura primero. Ya, yeah, perfecto. el backflip y el que más quiero tirar a tierra, así que me aprovecho a practicar aquí. ¿Bien? ¡Si, ¿Sí, está ¿Se nada. Centradito. ¿Está láser ese? ¡Hola y alto! Se sentió bien, me gustó más el anterior, pero se sintió bien. ¿Qué sentiste en Hola, este distinto? El rechazo lo tiré más abajo El otro rechazé hasta arriba y de ahí me encogí y de ahí miré Pero se siente bacán siempre Alto. Trato de hacerlo así Porque el backflip lo podéis girar de muchas maneras Lo podéis tirar como mano y después como estáis con los brazos estirados Te ponís como palitroque para atrás ah, te, te ponés, Claro, te ponéis rígido y termina ahí así Ah, ya. Y con no tenéis mucho con la... control del giro porque eso es lo más estirado que podía estar O sea, es lo más lento que hay de girar ah, En cambio así lo mismo al principio, pero después así uh, uh. Y te pegáis la, la... Ah, la bici Te pegáis la bici al pecho, ¿Al el manuro del pecho, te lo traes así ¡pum! Y así miráis Y decís, ya, ok, me voy pasado como recién ¿Ya? Me estiré rápido ah. Pero si voy girando bien, digo, oh, aquí, aquí, ¡pum! y la pongo pero Todo momento mirando eh, por la, a... la mitad del salto La mitad del salto, ¿Va? ya diste vuelta a la cabeza y vais mirando acá la calle Viene así la calle, la calle. Escuático el truco no, no, no, no. Vamos por otro, hagamos otro sí, Fue un giro muy lento ¿Cuándo cuando no vaya al alcanzar? Cuando no alcanzáis seguís con el manubrio acá Es muy bueno Mira, el, el, fíjate tira, este Es que los dos últimos que salieron fueron muy distintos Ahí tiráis para atrás con fuerza y ahí te traía el manubrio al pecho. En vez de ponerte en esta posición palitroque, que es la típica, ¿Sí? te traes la bici. Ah, y mira cómo que hay. Oh. Ahí que hay mirando y decidiendo si te estiráis o si te encogí. Y ahí me mantuve encogido todo este rato hasta que la bici estuvo abajo mío. Oh. Ahora mira el otro, mira el otro. Son milésimas de segundo. Son milésimas. Es instinto. Instinto, ni siquiera segundo. En cambio mira este. Lo tiro y este lo sentí muy rápido. Ahí estoy agachado y ya me estoy estirando de nuevo. Estirando. Mira cómo estoy estirado. Poco tiempo estuvo el manú en tu pecho. ¿Cachai? Mi, nada, mi, porque en el viste fondo. La altura de ahí, al tiro viste que está ahí muy cerca. Ahí ¿sí? vi la hueá la, la, la, al toque y sentía que estaba girando rápido porque mi cabeza cambió de posición muy rápido y vi la caída muy rápido. Oh. Esto es todo muy rápido, entonces te estiráis y frenáis el giro. Eso quizás en tierra todavía lo voy a caer, ¿cachai? Sí. Frenado. Frenado. Y, pum. y una y una. Otra, otra. ¿Ah? <risa> este muy personaje. Con... Oh. Se está convenciendo de que lo hace. Sí, sí, ¿Por el vuelo me falta altura para el backflip? Yo creo que no. Tener la velocidad, que es lo más importante. Pero para hacerlo acá, como va ahí, yo creo que la sigue, sí, bueno. sí, Uy, le faltó. La cabeza más para atrás, ah, la, la cabeza más para atrás, tira con más fuerza. sí. a mí me pasó lo mismo hoy día, pa ser cuando veis la rampa, tiráis la bicicleta para arriba con oh. todo. Eso. Yeah. Esa es la felicidad de un buen que acaba de hacer backflip. Oh. ¿Claro mi primera vez? Primera vez, ah, vez si no viste el otro intento <risa> Buena cabrón güa. Otro, ahora Uy, Ahora tío, <risa> ¿Por qué sigo ahí como tirando así? Tenéis que conscientemente traerte el manubrio al pecho Eso bueno, Dale y vais a empezar a agachar que te la puedes traer muy fácil al eh, tiro, Hacerlo consciente nomás al tiro. Y se siente la raja porque cuando haces eso giráis muy rápido Sí. Ahí podéis sacar altura es como cuando... <risa> Alucinado. Tira con fuerza y el manubrio al pecho. <risa> bueno. Hizo, hizo, hizo el gesto arriba, <risa> le faltó el giro. El gesto técnico estaba. Lo empezaste a hacer. Pero salté. vola sí, volaste harto. Segundo intento <risa> Hay que cambiar el carro de posición Más, más, más Que va a estar ah, Ahí <risa> Ay, eso. Por eso te va a felicitar <risa> bueno te va a dar te va a dar bien bueno pipi pipi ahí ahí potencial sí, me qué tal cómo lo dejas guardado ¡Te trae la carpa es la sí el taladro lo máximo ¿Qué estilo estaba haciendo?